Hola chicos, hoy estudiaremos el tema de cinemática, pero atención que solo se trata de los tipos de movimientos. ¡Empezamos! Existen varios tipos de movimientos diferentes, como por ejemplo el de un coche en una carretera, un avión despegando, una nave saliendo del planeta Tierra o volviendo a entrar, o bien cuando chutamos un balón. Pero empecemos con un poquito de teoría. Los movimientos se clasifican según su trayectoria en rectilíneos o curvilíneos, o según su velocidad cuando esta es uniforme o no uniforme, es decir varía. Los movimientos de trayectoria rectilínea se clasifican según su velocidad en movimientos rectilíneos uniformes, cuando la velocidad es constante, o bien, si la velocidad está variando, se clasifican movimientos rectilíneos uniformemente variados, es decir, existe lo que se conoce como aceleración. Los vehículos que presentan un movimiento rectilíneo uniforme se caracterizan por tener una velocidad que se mantiene constante durante todo su trayecto. En este caso, el vehículo se caracteriza por tener la misma velocidad durante todo el trayecto. Por tanto, su aceleración es cero. Y las magnitudes que definen el movimiento son la velocidad, el espacio y el tiempo. El movimiento rectilíneo uniformemente variado se puede separar en dos tipos diferentes. Uno es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que sería el que llevan los vehículos que se incorporan a la autopista, o el movimiento rectilíneo uniformemente decelerado, aquellos coches que por ejemplo están saliendo de la, de la autopista frenando. Los vehículos que presentan un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se caracterizan por tener una velocidad que no es constante, sino que va aumentando con el tiempo. Lo que sí es constante es la aceleración, que además es positiva. Por tanto, el movimiento dependerá de la velocidad, el espacio, el tiempo y además la aceleración. Sin embargo, aquellos vehículos que describen un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se caracterizan por tener una velocidad que disminuye con el tiempo. Eso significa que la aceleración, que es constante, es además negativa. Las magnitudes, por tanto, que definirán este movimiento nuevamente serán la velocidad, el espacio, el tiempo y la aceleración. Existen otros dos tipos de movimientos que presentan una trayectoria rectilínea. Se trata del lanzamiento hacia arriba y la caída Bien, empecemos por el lanzamiento hacia arriba. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que por tanto presentará sus mismas características. Es decir, la velocidad es no constante, la aceleración constante y negativa, y las magnitudes que lo definen son la velocidad, el espacio, el tiempo y la aceleración. La caída libre, sin embargo, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que presenta una velocidad no constante, una aceleración constante y positiva y las magnitudes que lo definen nuevamente son la velocidad, el espacio, el tiempo y la aceleración. Y ahora un breve resumen. Los movimientos se clasifican según su trayectoria o su velocidad en movimientos rectilíneos o curvilíneos y en movimientos uniformes o no uniformes. Además, los no uniformes pueden ser movimientos uniformemente acelerados o decelerados. Los movimientos con una trayectoria rectilínea pueden llevar una velocidad uniforme y se denominan movimientos rectilíneos uniformes, o bien variar, como son los acelerados, la caída libre, los decelerados o el lanzamiento hacia arriba. El movimiento rectilíneo uniforme tiene unas magnitudes definitorias que son la velocidad, el espacio y el tiempo. En los movimientos acelerados como la caída libre, las magnitudes que definen el movimiento son la velocidad, el espacio, el tiempo y la aceleración que es positiva. Sin embargo, en los movimientos acelerados, como el lanzamiento hacia arriba, las magnitudes serán nuevamente velocidad, espacio y tiempo, pero la aceleración será negativa. Y hasta aquí la introducción a la cinemática. No os olvidéis de contestar a las preguntas del cuestionario, chicos. Hasta la próxima.